¿Quién fue el primero en pisar la luna? Neil Armstrong nació en Wacaponeta, Ohio en 1930. Desde pequeño quiso ser piloto debido a que su papá se lo llevaba a las carreras de aviones. Fue uno de los mejores scouts de su club y hasta tuvo grandes medallas. Se volvió soldado y participó en la guerra de Corea, en la que tuvo varios premios. Después fue elegido por la NASA para participar en el programa de Apolo y llevarlo a la luna. Después de eso se queda en el anonimato con muy poca información sobre él hasta el día de su muerte. Una de las pocas cosas que se supo fue que fue al polo norte con la primera persona en subir al Everest.